Eh, para Ciudad nos encontramos con Sara. Eh, Sara, eh, tengo entendido que tú eres de fuera. ¿Nos podrías decir de qué parte vienes acá a participar de este paseo campestre? Um, ¿qué? Siento. ¿De, ¿De dónde sí. oh, uh, Vengo de um, Nueva Jersey, no los Estados Unidos, pero estudio en Arizona. Y. Sí, uh, acá estoy en estudiante de intercambio a Adolfo Ibáñez en Viña del Mar, sí, y me gusta Chile mucho. ¿Y qué te ha parecido esto? ¿Cómo te has empapado de la cultura chilena en estos días? ¿Qué te ha parecido? Ayer participaste del desfile. Sí, un poco, uh, es muy diferente, pero um, el, los chilenismos es muy difícil de entender. Pero me gusta mucho Chile, la cultura acá, y uh, las fiestas patrias, muy, muy divertidos. <ríe> ¿Y qué chilenismo ya, ya tienes como arraigado en estos días? No sé, ¿alguno que te haya causado te haya llamado la atención? Ah, hay muchos. Sipo, ah, weón, <ríe> cachay. Ah, uh, muchos. Uh, es un, un idioma diferente. <risa> <risa> Tenemos integrado bastante la jerga nosotros, los chilenos. Y has salido, no sé, entiendo, has ido a las ramadas, has salido con tu familia? Sí, uh, fui a las ramadas y... Uh, sí? Sí. Uh, uh, las, los cesaros las ramadas, uh, todo. La empanada, la sí, uh, muchas empanadas, mucho carne, mucho, mucho, mucho. Eh, um, ¿Cuáles otros? Uh, los terremotos. Sí. No sé. Eh, sí. Qué bien. Eh, ¿Y cuándo, cuál es tu fecha de regreso? Uh, oh, uh, regreso a los Estados Unidos, uh, 9, 9 de diciembre. Eh, Sí, termino el 23 de noviembre. Tengo mucho tiempo por viajar en el Sudamérica. Bueno, Sara, muchas gracias por la entrevista y que tengas un feliz regreso y unas buenas fiestas patrias. Gracias, gracias. Para si